Y aquí tenemos un super buey de mar que está vivito y coleando. No sé si lo podéis ver. Vamos a ver cuánto pesa. Muy cerquita del kilo. Y viene de marisquito. Recién, recién traída de Galicia. Marisco fresco fresco. Lo vamos a cocinar y os vamos a decir como muy, muy fácil. Como el buey de mar está vivo, vamos a empezar a cocinarlo con agua fría. Vamos a añadir... 2 litros de agua y vamos a añadirle sal marina, 40 gramos por cada litro de agua. Como hemos usado 2, echaremos 80 gramos de sal. Echamos el buey de mar con las pinzas hacia arriba y vamos a poner el fuego primero alto para que empiece a cocer y vamos a contar un minuto por cada 100 gramos. Así que estará 10 minutos en total desde que empiece a hervir. Echaremos agua fría para que el buey no se estrese y no pierda las pinzas porque cuando se estresa pierde las pinzas y nos quedamos sin el animal completo. Tenemos el buey cocido, lo hemos pasado por agua con hielo y ahora vamos a empezar a prepararlo. Con el caparazón hacia abajo retiramos la parte triangular del final, la cola. Ahora con un cuchillo vamos a abrirlo haciendo palanca en la hendidura para separar el caparazón superior del cuerpo del animal procurando que el caparazón quede boca arriba para no perder vamos el líquido. Aquí, quitamos esta parte. Vale. Vamos a quitar el estómago por si tuviera alguna impureza que haya comido. Es esto. Y vamos a romper los laterales para que sea más sencillo de comer el interior de la concha. Ahora retiramos todas las partes triangulares de color gris claro, que son los filtros y aparato respiratorio del animal. Así como todas las telillas que cubren la parte del cuerpo y el borde del caparazón. Le quitamos los ojos, que es esto de aquí. Y separamos el cuerpo en dos. Vamos a cortar las pinzas y cada una de las patas por separado. Con el cuchillo damos un golpe y se parte con facilidad, como veis. Aprovecho este momento para recordarte que te suscribas al canal, enciendas la campanita y nos dejes dedito para arriba, que nos ayuda mucho a seguir cocinando. Y cuando hayamos terminado vamos a golpear con un mazo o con el mango del cuchillo las dos pinzas y las patas para facilitar poder comer su carne. Lo vamos colocando en una fuente donde lo vamos a servir y ya podemos presentar el buey de mar en una fuente con todos sus elementos separados. Esperamos que os haya servido este vídeo y nos vemos en la próxima receta.